Mis amados, buenos días, Dios le bendiga, a Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor que nos concede la bendición, el privilegio de poder salir en este momento sobre el planeta Tierra a través de las diferentes plataformas que en este momento, que en este momento se encadenan para transmitir la programación del Ministerio Momento Profético TV. Buenos días a todos. Dios le bendiga rica y poderosamente. Aquí estamos para que el pueblo pueda entender, para que el pueblo pueda ver, pueda oír qué hora es en la patria celestial y cuál es el evento que está sucediendo sobre la paz de la tierra. A Dios damos toda la gloria y a Dios damos toda la honra que en este momento, en este momento histórico, vamos a continuar con la enseñanza de ministrar, de ilustrar a través de las escrituras que el 24, que el 24 de diciembre es la fecha más grande que jamás haya existido, la fecha más grande del planeta Tierra, la fecha en que el todopoderoso Dios, el todopoderoso Dios se hace Hombre y viene sobre la faz de la tierra para rescatar al hombre del hoyo del pecado que había caído. En este momento, en este momento, ilustramos con toda claridad lo que va a acontecer. Lo que aconteció en el pasado, lo que va a acontecer en el presente y lo que va a acontecer en el futuro. Damos la gloria y damos la honra al Señor. Saludamos a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de la Roca. Saludamos a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de la Roca. Dios les bendiga rica y poderosamente a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia de la Roca y toda la audiencia que en este momento entra en sintonía con esta programación. A la Iglesia de la Roca le avisamos que no podemos tener oportunidad de comenzar nuestros cultos ya que todo el mundo, ya que todos ustedes saben que ha habido una eh, ola, una visitación del, co, del COVID sobre la Iglesia de la Roca. Son muchos los miembros de la Iglesia de la Roca, son muchos los miembros de la Iglesia de la Roca que han sido contaminados, han sido contaminados con el, el coronavirus y naturalmente hubo que cerrar, las puertas de nuestro templo. Ya llamamos una compañía y ha venido y ha desinfectado el templo, pero la membresía, muchos hermanos en este momento están recuperándose en sus hogares eh, de la enfermedad, el coronavirus, que ha tocado su vida. A Dios damos toda la gloria y damos toda la honra que en mi vida, mi esposa, mi hogar, está todo bien gracias al señor no tenemos ningún problema pero naturalmente eh, la preocupación nuestra es la congregación es la iglesia y le notificamos a la iglesia de la roca que no podremos comenzar hasta por lo menos 14 días que pase toda esta situación estaremos avisándole al pueblo estaremos avisándole al pueblo ¿Cuándo podemos volver de nuevo a la casa de Dios? Esto va a ser bien fuerte, bien difícil. Es la primera vez en la historia de la Iglesia de la Roca en los 40 años que tenemos esta experiencia. Pero naturalmente eh, le suplicamos a la membresía de la Iglesia de la Roca que tengamos paciencia y confiemos en el Señor, que podamos volver de nuevo a la casa de Dios. A Dios vamos a dar toda la gloria. Y a Dios vamos a dar toda la honra cuando toda esta experiencia quede como un pasado y Dios sea glorificado, permitiéndonos volver a la casa de Dios. Por el momento le notificamos a la membresía de la Iglesia La Roca del pueblo de Utuado, que momentáneamente tenemos que cerrar nuestra, nuestra iglesia en lo que eh, se pasa esta situación. Porque hay un grupo bien grande de la Iglesia de la Roca que está recuperándose de la contaminación del coronavirus. Así que por favor, mientras tanto yo estaré ministrando, yo estaré ministrando a través de la internet para que el pueblo pueda tener la oportunidad de recibir la bendición, la revelación, la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos en este momento... Estamos en este momento ilustrando, ilustrando a través de la escritura lo que es el 24 de diciembre. Repito, lo que es el 24 de diciembre, la fecha más grande que tiene el planeta Tierra. De los 365 días del año, el 24 de diciembre es el, en la fecha en que vino nuestro Salvador sobre la Paz de la Tierra para rescatarnos del hoyo en que habíamos caído. Oramos para ponernos en las manos del Señor y comenzar nuestra programación en este día. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que tú nos concedes de poder estar en este momento en miles de hogares que entran en sintonía encadenándose con esta programación del Ministerio Momentos Proféticos. Por favor, toma tú el dominio y el control desde el principio hasta el final. Por favor, te lo suplico. Por favor, te lo suplico. Toma dominio y control desde el principio hasta el final. Que tu santo y bello espíritu en esta mañana nos ayude a ver, a oír y a entender. La revelación bíblica para que podamos continuar adelante viendo con toda claridad que el planeta Tierra no está a la deriva, que todo está coordinado conforme tu palabra. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, le ato, le declaro inoperante, lo echamos fuera de aquí y de cada hogar que está en sintonía con esta programación. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amado, estamos en el propósito de que el pueblo pueda ver con toda claridad que la Navidad no es un invento humano. Repito que la Navidad no es un invento humano. La Navidad es la fecha en que selecciona Dios de sobre los calendarios humanos, selecciona el mes de diciembre, repito, selecciona el mes de diciembre como el mes en que el planeta Tierra recibiría la bendición, el privilegio de recibir ese niño, repito, ese niño que viene con la misión de parte de Dios, de parte de Dios, a rescatar al hombre donde había caído. Repasamos, para que el pueblo pueda conectarse, repasamos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, nos habla con toda claridad que el ser humano, Adán y Eva, cometieron el error, repito, cometieron el error de cederle Cederle lo que Dios había puesto en sus manos, lo que Dios había puesto en sus manos, el planeta tierra. El planeta tierra no estaba a la deriva, lo dispuso Dios en las manos de Adán y de Eva. Así lo dice la escritura con toda claridad y dijo Dios, fructificate y multiplicad, llenar la tierra y sujuzgarla, señorad de los peces del mar de las aves de los cielos y de toda bestia que se arrastra y, y entrega a Dios el planeta Tierra en manos de Adán y Eva. Adán y Eva, repito, Adán y Eva cometen el error de conversar, de conversar con Satanás. Satanás los engaña, repito, Satanás los engaña como aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis, Satanás los engaña, haciendo que ellos desobedezcan, repito, desobedezcan las órdenes que Dios le había dado de no comer del árbol de la vida. Ahí es cuando entonces, ahí es cuando entonces viene la transferencia, repito, la transferencia del de planeta Tierra en las manos de Adán y Eva. Adán y Eva pierden esa autoridad por desobediencia repito, pierden esa autoridad por desobediencia. Y naturalmente cuando alguien es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció. Y ahí Satanás, repito, y ahí Satanás toma dominio y control del planeta Tierra. Y vemos con toda, y vemos con toda claridad, y vemos con toda claridad, amados míos, que nosotros vemos que la escritura nos informa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y dijo, eh, conversando Satanás con Jesús, dijo, y dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, hablando del planeta Tierra, porque a mí me ha sido entregada, ¿se da cuenta? A mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Entonces, el planeta Tierra tiene un nuevo príncipe, se llama Satanás, repito, se llama Satanás. Ese príncipe, naturalmente, es el que viene a gobernar, a gobernar. Así lo establece la Escritura, repito, así lo establece la Escritura. Nosotros tenemos que entender lo que estamos hablando. No es en primera vez Juan... Capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no vengo a hablar del maligno. Yo vengo a hablar, yo vengo a enseñar, yo vengo a ilustrar que Dios no se quedó dado. Que Adán y Eva, que Adán y Eva lo traicionaron. Pero él no se quedó con las manos cruzadas. Ahí mismo... Ahí mismo, ahí mismo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar Nosotros vemos con toda claridad, repito, vemos con toda claridad, que desde el mismo principio... Repito, desde el mismo principio, desde el momento en que Satanás se constituye en príncipe de este mundo, ahí mismo, ahí mismo, cuando el hombre, cuando Adán y Eva caen, cuando Adán y Eva sueltan la responsabilidad que Dios les había dado y cae el planeta Tierra en las manos de Satanás, entonces nosotros, entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente, Ahí mismo Dios, ahí mismo Dios Padre, repito, no se queda dado. Y le dice cara a cara a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer fue la que le entregó todo, y tu simiente, y la simiente suya, en otras palabras, la simiente de Satanás el mal, la simiente de la mujer que venía a rescatar el planeta tierra del mal por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad amado nosotros tenemos que entender con toda claridad ahí comienza el espíritu santo a profetizar repito ahí comienza el espíritu santo a profetizar donde ciertamente donde ciertamente el pueblo tiene que entender con toda claridad Ahí comienza la profecía, ahí comienza el aviso, ahí comienza la enseñanza, ahí comienza el Espíritu Santo a hablar y a decir en Isaías capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, repito, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,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 Ahí viene el aviso del plan de Dios. El plan de Dios, el plan de Dios es seleccionar, seleccionar una mujer. Repito, seleccionar una mujer. Esa mujer, repito, esa mujer, repito, esa mujer va a dar a luz, va a parir un hombre, como dice la Escritura. Por tanto, el Señor mismo dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un ser humano, porque ese ser humano venía a sustituir, repito, ese ser humano venía a sustituir a Adán y a Eva, ese ser humano. Venía a recuperar ese ser humano venía a recuperar lo que Adán y Eva perdieron. Aquí es que el pueblo tiene que entender la importancia del capítulo 24, eh, perdón, la importancia del nacimiento el 24, el 24 de diciembre. Repito, el 24 de diciembre lo vamos a ver que está plasmado como está, como se lo estoy diciendo, yo no estoy interpretando. La Biblia informa que un 24 de diciembre iba, iba a venir sobre la paz de la tierra el que Dios había anunciado que vendría, repito, el que Dios había anunciado que vendría. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya. No está hablando, repito, no está hablando, no está hablando de creación. Repito, no está hablando de creación. Está hablando de concebir una mujer. Repito, está hablando de concebir una mujer. Porque ese es uno de los grandes problemas que estoy enfrentando. El pueblo tiene que entender, repito, el pueblo tiene que entender con toda claridad que la escritura me informa que la victoria de Dios en Jesús hombre, repito, fue como hombre y no como Dios. Estamos repasando y informándola al pueblo porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Repito, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Que el 24 de diciembre es el día, es el día en que nace ese hombre, repito, en que nace ese hombre que viene a rescatar, que viene a rescatar al hombre del hoyo del pecado que había caído. El hombre había perdido. Repito, el hombre había perdido la maravillosa experiencia que Dios le había dado, que Dios le había dado. El hombre cae en pecado y el dueño del pecado se hace príncipe. Y el dueño del pecado se hace príncipe, Satanás se hace príncipe de este mundo para poder, para poder sustituir, para poder derrotar, para poder sacar a Satanás, repito, para poder sacar a Satanás del lugar donde Adán y Eva lo habían puesto, tenía que venir otro hombre. Y por eso es que está, está, estamos ilustrando y le estamos enseñando al pueblo, al pueblo, al pueblo. He aquí, por tanto, digo, os digo otra os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, o sea, no es creado es concebido repito no es creado es concebido entonces cuando una mujer concibe cuando una mujer concibe va a parir un ser humano repito va a parir un ser humano porque escúcheme por favor <coughs> quien dejotó quien dejotó el diablo fue al ser humano y tenía que venir otro ser humano a derrotar al diablo. Repito, a quien Satanás derrotó fue un ser humano y tenía que venir otro ser humano a derrotar a Satanás. Por eso es que en este momento histórico, repito, por eso es que en este momento histórico estamos ilustrando y lo, y lo vamos a enseñar literal literal que el 24 de diciembre que el 24 de diciembre no es cualquier fecha eh, los años han pasado y el planeta tierra ha estado celebrando repito la navidad pero no han hecho conciencia repito no han hecho conciencia repito no han hecho conciencia de lo grande del 24 de diciembre, repito, de lo grande del 24 de diciembre. Por eso es que en este momento nosotros estamos tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad. Sigue la profecía anunciando, repito, sigue la profecía anunciando, anunciando. Isaías capítulo 9, repito, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, versos 6 y 7 nos informa, porque un niño, ¿se da cuenta? O sea, cuando hablamos de un niño estamos hablando de un ser humano, repito, cuando hablamos de un niño estamos hablando de un ser humano, un ser humano, repito, un ser humano que viene a rescatar, al ser humano donde había caído. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Bajo la potestad de Satanás. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su trono. Entonces, es cuando Dios anuncia, repito, es cuando Dios anuncia su rayo. Es cuando Dios anuncia que un ser humano iba a venir sobre la faz de la tierra, repito, que un ser humano iba a venir sobre la faz de la tierra a devolverle a Dios, a devolverle a Dios lo que los primeros seres humanos votaron por la borda. Repito, lo que los primeros seres humanos, Adán y Eva, votaron por la borda. Por eso es que en este momento histórico, hermano, el pastor Giva, la iglesia de las rocas, están dedicados, repito, están dedicados a que el cuerpo de Cristo, a que el cuerpo de Cristo entienda con toda claridad que quien venció al diablo, quien venció el pecado, quien venció los demonios, quien venció el mal, quien venció la tentación, quien venció la carne, quien venció la muerte, no fue Dios. Fue un ser humano llamado Jesús. Eso es algo que el pueblo tiene que entender con toda claridad, porque precisamente estamos en el mes de diciembre, donde ese ser humano... Donde ese ser humano que venció a Satanás y recuperó, repito, y recuperó, y recuperó, sacar al hombre del hoyo donde había caído, repito, sacar al hombre de don, del hoyo donde había caído del pecado del poder de Satanás. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender que el 24 de diciembre, subrayo, 24 de diciembre, está literalmente escrito en la escritura es el día más grande es el día más grande es el día mayor de la patria celestial y el día más grande del planeta tierra repito el día más grande del planeta tierra el 24 de diciembre y el día más grande de la patria celestial porque es el día en que dios se siente Orgulloso de que los primeros hombres, Adán y Eva, le fallaron a Dios, pero vino otro hombre, repito, pero vino otro hombre, no estoy hablando, no estoy interpretando, porque un niño, o oh, nos es nacido, hijo, nos es dado, y el Principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso se llama, eso se llama Jesús. Oiga, eso se llama Jesús. Escucha ahora, escucha ahora. No Jesucristo. Jesucristo es Dios. Repito. Jesucristo es Dios, pero la victoria que Dios tuvo sobre la faz de la tierra de volver a tomar lo que era de él, que Adán y Eva, que Adán y Eva lo traicionaron y lo perdieron y Satanás se aprovechó y se constituyó en príncipe de este mundo. Como, como, como dice el Evangelio, Satanás diciéndole a Jesús, a mí me han sido entregado este mundo y a quien quiero se lo doy. Hermano, Perdóneme por favor, no piense, no piense, no piense, no piense que Satanás tenía autoridad, poder, dominio y control para hacer las cosas. No, no, es que él dejó a los príncipes originales de este mundo. Se llaman Adán y Eva. Entonces, para poder recuperar Dios, el principado de este mundo, no podía venir como Dios. Repito, no podía venir como Dios porque Satanás no dejó a Dios. Satanás dejó a los príncipes originales, dos seres humanos que Dios puso sobre la faz de la tierra, Adán y Eva. Repito, Satanás dejó a los príncipes del planeta tierra de Adán y Eva entonces cuando alguien es derrotado por alguien se constituye en amo y dueño del que lo dejó. por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender lo siguiente entonces Satanás dejotó a Adán y a Eva Satanás dejotó a Adán y a Eva y Jesús dejotó a Satanás óigalo óigalo Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, estamos para que el pueblo pueda entender lo que es el 24 de diciembre, Yo, para que el pueblo pueda entender lo que es el 24 de diciembre, Romanos, capítulo 5, verso 12 en adelante, dice la escritura, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿se da cuenta?, en ese momento el hombre, Adán y Eva, repito, Adán y Eva, obedecieron a Satanás y el pecado llega al planeta Tierra con un nuevo príncipe, Satanás. Porque lo dice la Escritura con toda claridad, no estoy, no estoy, ¿cómo se llama?, In, eh, interpretando estoy ilustrando, estoy enseñando con toda claridad que el pueblo tiene que entender, ¿oyó? Porque fíjese, está hablando, está hablando el diablo con Jesús, está hablando el diablo con Jesús. Dice, estoy en el capítulo 4 de Lucas, dice, y lo llevó el diablo a un monte, a un alto monte a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos, de la tierra y dijo el diablo a Jesús: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Se da cuenta, yo no estoy, o sea, yo no estoy, yo no estoy inventando. inventando, yo no estoy inventando, yo estoy ilustrando lo que la Biblia establece. Que Satanás cayó como príncipe de este mundo, repito. Que Satanás cayó como príncipe, amo y dueño de este mundo. Se lo ilustré, repito, se lo ilustré, porque tenemos que entender esto con toda claridad. Repito, tenemos que entender esto con toda claridad. Que la Biblia nos informa, como dije en 1 Juan capítulo 5, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en medio de esa situación, nos informa por qué razón, por qué razón el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué razón el mundo entero está bajo el maligno? Entonces, nos ilustra, nos ilustra, nos ilustra. En el libro de Romano, en el capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Se llama Adán. Y por el pecado la muerte. Porque vino el príncipe de la muerte. Porque Satanás lo único que tiene es muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Porque de ahí en adelante, repito, de ahí en adelante, repito, de ahí en adelante, todo ser humano nacía contaminado con el poder del pecado entonces dice no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán la cual es figura de lo que había de venir dice pero el don no fue como la transgresión sino por la transgresión de aquel uno murieron los muchos Adán abundaron mucho más para los muchos la gracia, repito, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesús. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera... Por la justicia de un hombre, repito, por la justicia de un hombre, Jesús, vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como la, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahí es donde comienza, repito, ahí es donde comienza la ilustración, repito, la ilustración de que venía, de que venía, de que venía un ser humano a rescatar, a rescatar al hombre, al hombre de donde había caído. Por eso es que comienza la escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender qué significa el periodo de Navidad que estamos viviendo. Repito, qué significa el periodo de Navidad que estamos viviendo. El periodo de Navidad que estamos viviendo no es otra cosa que el momento cuando comienza el plan de Dios Padre sobre la faz de la tierra para recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. Viene otro ser humano porque Satanás a quien venció fue a un ser humano y tenía que venir otro ser humano a derrotar a Satanás, repito, a derrotar a Satanás. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento, este periodo de Navidad, diciembre 24, Repito, diciembre 24, así lo dice la Biblia. Cómelo con calma, te lo voy a ilustrar poco a poco, porque el pueblo tiene que entender que el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito permanece para siempre. Y nosotros vamos a ver con toda claridad entre hoy, esta noche, a las 8, el martes y el jueves, estaremos dedicado a enseñar, a ilustrar, que el 24 de diciembre, repito, que el 24 de diciembre es la fecha más grande de la patria celestial, de la patria celestial y de la patria terrenal. O sea, las dos patrias, repito, las dos patrias tienen una fecha, una fecha que no tiene comparación, 24 de diciembre, lo vamos a ver a través de la escritura. El pueblo tiene que entender con toda claridad qué es el 24 de diciembre por primera vez en la historia. La Iglesia de la Roca no puede, repito, la Iglesia de la Roca no puede celebrar el 24 de diciembre por las circunstancias que estamos pasando repito, por las circunstancias que estamos pasando donde el, go, donde el gobierno, repito, donde el gobierno ha mandado a cerrar, repito, ha mandado a cerrar todas las instituciones, pero en forma especial la Iglesia de las Rocas tuvo que cerrar su puerta para, para descontaminar, repito, descontaminar nuestro templo de la contaminación del coronavirus, que los miembros de la iglesia, repito, los miembros de la iglesia, fueron contaminados con el coronavirus. Como consecuencia, hubo que cerrar la iglesia y estamos en el proceso de recuperación. Ya el templo ha sido descontaminado. Ahora estamos en el proceso de ver cada hermanito que fue contaminado recuperándose del coronavirus. Pero nosotros, todos los años, por 40 años, el 24, el 24, siempre lo habíamos celebrado con una grande fiesta, una fiesta tan grande y tan grande que hacíamos un bizcocho, un bizcocho para cantarle Happy Birthday, Jesús, el 24 de diciembre. Todavía esto, todavía esto sigue en contienda dentro del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender con toda claridad que el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito permanece para siempre. Y está escrito que el 24 de diciembre es la fecha en que nació nuestro Salvador. Entonces, escuche por favor, volvemos y repetimos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, es aquí que la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Cuando dio a luz ese hijo que se llama Emanuel? El 24 de diciembre. Repito, el 24 de diciembre. Y sigue la profecía informando. Porque un niño nos es nacido, hijo os es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando, repito, hablando de Jesús hombre. Ahora, tiene todos los atributos de Dios, fíjese, ese hombre tiene todos los atributos de Dios, porque el pueblo ha perdido la noción, la noción, la noción de que Jesús hombre es todo hombre es todo hombre pero a la misma vez cuando vino la intervención del espíritu santo sobre él repito cuando vino la intervención del espíritu santo sobre él ahora tenemos ahora tenemos ahora tenemos lo que dice la escritura oiga lo que dice la escritura oiga y llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando vino la intervención del Espíritu Santo, repito, del Espíritu Santo sobre Jesús. En el momento en que llegó, repito, en el momento en que llegó la intervención del Espíritu Santo sobre Jesús, como lo dice la Escritura, Repito, como lo dice la Escritura, con toda claridad, el pueblo tiene que entender, hermano, con toda claridad. Oiga, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 3, dice, verso 3 en adelante,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 en quien tengo complacencia. Ahí comienza, repito, ahí comienza la experiencia de Jesús, de Jesús, de Jesús hombre, recibir al Espíritu Santo, repito, de recibir al Espíritu Santo, repito, y en el momento en que recibe el Espíritu Santo, entonces entonces ese ser humano repito ese ser humano repito ese ser humano que recibe el espíritu santo ahora tiene una doble manifestación la manifestación del ser humano parido de mujeres la manifestación del espíritu santo viniendo sobre él y ahora y ahora ese ser humano es un ser humano total y es divino por la intervención del espíritu santo pero el problema es que el pueblo no puede separar repito el pueblo no puede separar y entonces hablan hablan de que jesús de que jesús es todo dios de que Jesús es todo hombre. Perdóneme hermano, Jesús es todo hombre. Repito, Jesús es todo hombre, pero le ilustré que la presencia del Espíritu Santo vino a Jesús cuando se bautizó en el río Jordán. Y desde ese momento, entonces, desde ese momento, se compone la parte de Jesús hombre con la intervención del Espíritu Santo, trayendo la parte divina sobre Jesús. Pero estamos ilustrando, repito, pero estamos ilustrando que, repito, que estamos celebrando el nacimiento, repito, que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, de Jesús Hombre, repito, de Jesús hombre. Por eso es que en este momento el pueblo tiene que entender la separación. Repito, el pueblo tiene que entender la separación. De Jesús hombre a, a, a Jesucristo, que es Dios. Oiga, que es Dios. Jesucristo, repito, Jesucristo no tiene... Ni principio, ni fin. No tiene ni fecha de nacimiento, ni fecha de mortandad. Porque Jesucristo es Dios. Pero Jesús, repito, pero Jesús sí, pero Jesús sí tiene, repito, pero Jesús sí tiene fecha de nacimiento, repito, fecha de nacimiento y fecha de mortandad. El pueblo tiene que entender con toda claridad, amados míos. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Ahora vamos a entrar y vamos a analizar, hermano, esa experiencia, esa experiencia del de cielo seleccionar la Virgen, la Virgen que iba a a dar a luz al ser humano engendrado por el Espíritu Santo. Ahí nos vamos al Evangelio de Lucas, repito, al Evangelio de Lucas. Y recuerde, recuerde, lo estoy emplazando, lo estoy emplazando, que todo esto... Lo estoy ilustrando para llevarlo al 24 de diciembre. Repito, para llevarlo al 24 de diciembre, que es el próximo jueves, donde estaremos ilustrando con toda claridad que el 24 de diciembre es la fecha más grande celestial y es la fecha más grande terrenal. Ahora, mire comienza cómo comienza el proceso. Como dijo Isaías, una virgen concebirá. Repito, como dijo Isaías, una virgen concebida. Entonces, dice el libro de Lucas. Repito, dice el libro de Lucas en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Lucas, el verso 26 en adelante, el verso 26 en adelante, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, o sea, es el Padre, repito, es el Padre quien está coordinando. Dios padre. Dios padre está coordinando todos los eventos que van a realizarse sobre la paz de la tierra para que Jesús venga a darle cumplimiento a lo que dijo Génesis, ¿recuerda? La simiente en una mujer. Isaías, recuerda, Una virgen dará a luz un hijo. Ahora viene la realización de todo ese plan. Y dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado, repito, por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, donde estaba esa mujer, repito, donde estaba esa mujer, ¿qué mujer? La que iba a quedar encinta, preñada de la simiente de Dios, repito, de la simiente de Dios por medio del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y sigue diciendo, a una virgen, a una virgen está hablando de un ser humano o sea no puedo no puedo entender por qué no entienden, no puedo entender por qué no entienden de que dios canalizó a jesús a jesús a través de cada paso humano repito a través de cada evento humano o sea Dios podía, repito, de la misma manera que creó, que creó Adán y Eva, pudo haber creado, repito, pudo haber creado a Jesús, pero no, pero no podía crearlo en el sentido de que ahora venía un ser humano nacido de mujer, repito, nacido de mujer, y ese ser humano, repito, y ese ser humano venía a devolverle a Dios lo que los primeros seres humanos votaron por la borda. Ahora viene este ser humano, nacido, dice, una virgen desposada con un varón. Esa virgen se llama María. Está comprometida ya, repito, está comprometida con otro ser humano, comprometida, oiga, se llama, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Repito, y el nombre de la virgen era María. Y escuche ahora, y entrando el ángel en donde ella estaba, ¿Qué ángel, qué ángel? Gabriel, enviado por Dios a esa mujer que fue seleccionada, a esa mujer que fue escogida de entre todas las mujeres del mundo, millones de mujeres en el mundo en ese momento, y esa mujer fue escogida. Porque Dios vio los requisitos, Dios, Dios vio eh, la consagración, Dios vio de la manera en que ella eh, eh, pensaba, y se sentía de parte de Dios. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, quien María, le dijo, salve, muy favorecida. Imagínense, <ríe> imagínense, es una experiencia única a nivel mundial, única a nivel mundial. Donde esa mujer, donde esa mujer va a tener la experiencia, la experiencia de ser la que dijo Isaías, una mujer concebirá y dará luz un hijo. Por eso es que en este momento, hermanos míos, repito, los seres humanos, los seres humanos han distorsionado la escritura, han distorsionado la escritura creyendo que esa mujer es divina, que esa mujer tiene algo especial, que esa mujer de tal manera, de tal manera que la iglesia católica romana tiene, eh, tiene la enseñanza de que, de que María, esa mujer tiene la capacidad de salvar, de ayudar, de rescatar, de, de socorrer a seres humanos, Perdóneme, esa mujer tenía una sola misión, repito, una sola misión, y le dice el ángel, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, imagínense, si es bendita, si va a traer a la luz, va a dar a la luz, va a traer sobre la paz de la tierra, lo más grande, repito, lo más grande que tiene la patria celestial. Y lo más grande que tiene la patria tegenal. O sea, los dos mundos, celestial y tejenal, ahora esa mujer, repito, esa mujer, esa virgen, esa virgen va a dar a luz, repito, va a dar a luz. El hombre, el hombre que venía a devolverle a Dios lo que el primer Adán, votó y sigue diciendo, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Porque fíjese que, fíjese que María no se sorprendió por la presencia del ángel, María se sorprendió por las palabras que el ángel estaba diciendo, repito, por las palabras que el ángel estaba diciendo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios Padre. Y ahora, oye, y ahora concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre. usted se puede imaginar, usted se puede imaginar la, la, el Jebulú que se le formó en la mente a esta mujer, cuando el ángel le dice, y ahora María, no, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y llamará su nombre Jesús. Hermano, por eso es que en este momento estamos con calma. Ilustrándole al pueblo, hermano, ilustrándole al pueblo cuán grande es el 24 de diciembre. Repito, cuán grande es el 24 de diciembre. Es la fecha más grande del planeta Tierra y es la fecha más grande de la patria celestial. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? O sea, la, la patria celestial... No se siente orgulloso del día en que creó el planeta Tierra. No se siente orgulloso del día en que creó el universo, la patria celestial. Se siente orgulloso del día en que vino ese hijo sobre la faz de la Tierra. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Oiga bien, y ahora concebirás concebirás es exactamente amado mío hermano es exactamente repito es exactamente repito es exactamente lo que Dios le dijo a Satanás lo que Dios le dijo a Satanás cuando cuando Adán y Eva lo le entregaron lo que Dios le había entregado a Adán y Eva Adán y Eva se lo entregó al diablo. Y entonces, ahí mismo, entonces, ahí mismo, como lo habíamos enseñado, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Repito, entre tu simiente y su simiente. Porque está hablando del momento. Repito, está hablando del momento. Cuando Eva iba a a recibir la simiente de Dios. Perdón, perdón, perdón, María. Cuando María iba a recibir la simiente de Dios. Cuando María iba a recibir la simiente de Dios. Oiga bien ahora. Y entonces le dijo el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande. Será llamado hijo del Altísimo. No de José. Repito, ella estaba comprometida con José. Pero aquí José no tiene parte ni suerte. Ella queda preñada. Ella queda preñada. Vamos a ver por quién, vamos a ver por quién.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 En la sierva Noemí. Y repito, yo los engendré en la sierva Noemí. Pero ahora, vamos a ver con toda claridad. Amado, vamos a ver con toda claridad. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? ¿Por qué razón Jesús tiene el título de Hijo de Dios? Oiga, oiga. Oiga, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará su trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando María, cuando María oye, Escucha lo que el ángel está trayendo a conocimiento, que es exactamente, repito, que es exactamente, repito, que es exactamente lo que dice el profeta Isaías, repito, que es exactamente lo que dice el profeta Isaías. ¿Qué es lo que dice Isaías? El pueblo tiene que entender con toda claridad, hermano, escúcheme, el pueblo tiene que entender con toda claridad.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 antes de Cristo, 758 antes de Cristo, a través del profeta Isaías, ahora vemos, ahora vemos, ahora vemos, vemos con toda claridad quién fue la mujer seleccionada y el proceso que esa mujer iba a vivir, el proceso que esa mujer iba a vivir. Entonces dice, y ahora concebirás, María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Oiga bien, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo es que María queda preñada? ¿Cómo es que María queda preñada? Porque el pueblo tiene que entender todo esto. Repito, el pueblo tiene que entender todo esto. Sigue diciendo, sigue diciendo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo es posible que yo quiera preñada? ¿Cómo es posible que yo esté encinta si yo no conozco varón? Yo no conozco varón.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 Es aquí que la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién la preñó? ¿Quién la preñó? Perdóneme, hermano, pero entiéndalo con toda claridad. La preñó el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Es el que puede entrar. Dentro de todo ser humano y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trajo la simiente de Dios. Repito, trajo la simiente de Dios y la coloca en el sistema reproductivo de María. Una vez cae la simiente de Dios, repito, una vez cae la simiente de Dios en el sistema reproductivo de María. Entonces, el cuerpo automáticamente empieza a realizar la creación de un ser humano. Fíjese, fíjese, Jesús. No fue creado. Jesús fue engendrado. Ahora escuche, ahora escuche. Quien lo engendra, repito, quien lo engendra es la presencia del Espíritu Santo. Escuche, por favor. Quien toma la simiente de Dios Padre y la introduce. Dentro del cuerpo de María en su sistema reproductivo. Y cuando entra la simiente de Dios por el Espíritu Santo, repito, por el Espíritu Santo en el sistema reproductivo de María, ahí comienza a empezar a desarrollar un ser humano repito, un ser humano dentro del vientre de María. Ninguna persona humana ha intervenido. La simiente la puso el Espíritu Santo dentro del sistema reproductivo de María. En cuanto a esa simiente, repito, en cuanto esa simiente llegó al cuerpo de María, el cuerpo de María tiene la capacidad de empezar a reproducir esa simiente. Por favor, estoy, repito, estoy yendo a lo más elemental de la reproducción humana, porque el pueblo tiene que entender, repito, el pueblo tiene que entender, Jesús, Jesús, Jesús es cien humano ahí lo tenemos con toda claridad empieza la etapa de embrión repito empieza la etapa de embrión como todo ser humano cuando el espíritu santo trae la simiente de dios trae la simiente de dios y la coloca en el sistema reproductivo repito en el sistema reproductivo de María. O sea, usted tiene que entender con toda claridad. Dios, Dios se hizo hombre. Repito, y cuando dice que se hizo hombre, es toda y cada una de las etapas de todo ser humano. Escúcheme, por favor. Jesús comenzó como el embrión que fue depositado en el cuerpo de María. Cuando María recibe la simiente de Dios en su sistema reproductivo, en su sistema reproductivo, el cuerpo de María comienza, el cuerpo de Conía comienza a trabajar en el proceso, en el proceso de realizar un ser humano. Perdóneme hermano, pero es que tengo mucha gente atacándome. Repito, tengo mucha gente atacándome diciendo que yo estoy diciendo, repito, diciendo que yo estoy diciendo una aberración cuando digo que Jesús es 100% humano. Y le estoy probando, repito, y le estoy probando a través de la Escritura, le estoy probando a través de la Escritura, que ese ser humano comenzó con una simiente, como comienza todo ser humano, repito. Yo tengo tres hijos porque de mi simiente yo deposité en el cuerpo del hijo. Y cuando, y cuando yo deposité mi simiente en el cuerpo de mí el cuerpo de Lemí empezó la reproducción de esa simiente. Y comienza las diferentes etapas. Repito, y comienza las diferentes etapas. Jesús, repito, Jesús siendo 100% humano. Repito, 100% humano y enseguida viene el pensamiento al, al cuerpo, y 100% Dios, ahí que está el problema. Repito, ahí que está el problema, y ese problema es grave, repito, y ese problema es grave, repito, y ese problema es grave, porque le estamos ilustrando a través de la Escritura, repito, que el que no quiera reconocer lo que estamos explicando de Jesús, repito, lo que estamos explicando de Jesús, Dice, lo que no quieras reconocer, oiga como dice, primera vez más, se lo repetimos, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Me está oyendo hermano, o sea, yo estoy trayéndole la revelación completita, repito. Yo estoy trayendo la revelación completita desde que Jesús, desde que Jesús era una simiente. Desde que Jesús era una simiente, repito, para que el pueblo pueda entender que todo ser humano comienza en una simiente. Todo ser humano comienza en una simiente. Y le estoy mostrando a través de la Escritura. Oiga, oiga, en esto conocerte el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y escucha ahora. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ahora escuche. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, ahora comienza, ahora comienza la gran batalla. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? El pueblo tiene que entender con toda claridad. Estamos en época de arrebatamiento. Estamos en época de arrebatamiento. Estamos viendo con toda claridad todas las señales irrefutables. Repito, irrefutables. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Aquí es que estamos para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Escuche, escuche. Estamos viendo, estamos viendo con toda claridad las pestes, como nunca antes en la historia. Estamos viendo con toda claridad a Sodoma y Gomorra, como nunca antes en la historia. Estamos viendo el calentamiento global como nunca antes en la historia. Estamos viendo terremotos en diferentes lugares como nunca antes en la historia. Estamos viendo los engañadores como nunca antes en la historia. Estamos viendo el hambre mundial. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros, nosotros tenemos que comenzar nuestra enseñanza, nuestro conocimiento, nuestro cimiento tiene que estar basado en la revelación bíblica. Hermano, perdónenme. Jesús, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Jesús, Jesús. Es el ser humano, el ser humano que vino a conquistar para atrás todo lo que el primer ser humano perdió. Todo lo que el ser humano, el primer ser humano perdió, ahora viene Jesús a rescatar para atrás. Por eso es que en este momento le estamos ilustrando, hermano, le estamos ilustrando desde que Jesús, desde que Jesús era una simiente. Hermano, desde que Jesús era una simiente, esa simiente, esa simiente la coge el Espíritu Santo y la coloca, repito, y la coloca en el sistema reproductivo de una mujer, repito, de una mujer, esa mujer se llama María. En el momento en que esa simiente, en el momento en que esa simiente llega a ese cuerpo, repito, empieza el cuerpo humano, repito, empieza el cuerpo humano. Nosotros tenemos que entender que en el momento en que comienza esa simiente, esa simiente en el cuerpo de María, comienza la realización del segundo Adán. Del segundo Adán. Ese segundo Adán, repito, lo vamos a mostrar con toda claridad. Nació un 24 de diciembre. Estamos machacando y estamos reformando y estamos tratando de que el pueblo pueda entender que aunque en este año yo no puedo repito en el templo celebrar pero aquí estaré con mi amada esposa con gozo y con alegría el 24 de diciembre dando gloria a quien gloria merece, dando honor a quien honor merece, el que nació el 24 de diciembre entonces seleccionan a una mujer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 la simiente de Dios y la trajo sobre la faz de la tierra y la introdujo y la introdujo en un sistema reproductivo humano porque a Dios le interesaba, porque a Dios le interesaba entrar en la etapa humana y para ser Dios humano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 te cubrirá y con su sombra, por lo cual el santo ser que, nazará, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó la simiente de Dios, tomó la simiente de Dios, la trajo sobre la faz de la tierra, la introdujo en un sistema reproductivo humano, repito, en un sistema reproductivo humano, y naturalmente el que nació, repito, el que nació, el que iba a nacer, es producto, es producto del sistema humano, el que iban a nacer es producto del sistema humano. Porque, escúcheme, es el sistema humano el que reproduce la simiente que el Espíritu Santo colocó dentro del sistema reproductivo de María. En cuanto llegó esa simiente al sistema reproductivo de María... Se activó, repito, se activó, porque es exactamente como, como si otro ser humano, como si un hombre hubiese tenido contacto, como si José hubiese tenido contacto con María y, y la simiente de José entrara en el vientre de María. Pues en esta ocasión no es la simiente de José de ningún ser humano, es la simiente de Dios, que el Espíritu Santo puede entrar dentro del cuerpo del ser humano y entró en el sistema reproductivo de María y colocó la simiente de Dios y colocó la simiente de Dios en el sistema reproductivo, repito, en el sistema reproductivo de María. Al entrar la simiente, repito, de Dios en el sistema reproductivo de María, comienza el proceso de la creación de un ser humano. Comienza el proceso de la creación de un ser humano. Porque exactamente, porque exactamente ese ser humano, repito, ese ser humano venía de parte de Dios Padre. Aquí es donde vemos en el Viejo Testamento la reunión que hace la Trinidad de Dios, que hace la Trinidad de Dios y hace al pa Padre una pregunta, ¿a quién enviaremos? Y Jesús, Jesucristo le contesta, envíame a mí, hazme un cuerpo. Y aquí tenemos la realización de ese cuerpo que se llama Jesús, repito, que se llama Jesús. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, si usted no reconoce, si usted no reconoce la realización de Jesús hombre, porque, porque el problema es el siguiente. Usted no puede, usted no puede. No, porque Jesús era humano y divino. Hermano, le expliqué, repito, le estoy explicando con toda claridad. Humano, humano porque entró en el sistema de reproducción humana, divino, divino, porque vino la intervención del Espíritu Santo sobre esa reproducción humana. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, el cuerpo de Cristo, seres humanos, pero son divinos. ¿Cómo? El cuerpo de Cristo, seres humanos, pero son divinos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para entrar al cuerpo de Cristo hay que tener la intervención del Espíritu Santo sobre cada ser humano que recibió, que recibió a Jesucristo como salvador. Al recibir a Jesucristo como salvador, entra la intervención divina. Repito, entra la intervención divina. La intervención divina viene por medio del Espíritu Santo. Ahora mismo usted me está viendo a mí. En mi corazón está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, escúcheme por favor, escúcheme por favor. Yo soy 100% humano, con una intervención divina. Eso exactamente fue lo que pasó en Jesús, Repito, Eso fue exactamente lo que pasó en Jesús. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad.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 la creación humana, la creación humana, todo ser humano es hombre y mujer. Y cuando el hombre, y cuando el hombre va a procrear y pone su simiente, y pone su simiente en una mujer, la sombra, la sombra de todo ser humano, de todo hombre, se refleja en la mujer por la posición en que está. Oiga ahora, dice... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí comienza, y aquí comienza lo que va a realizarse el 24 de diciembre. En otras palabras, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Estoy tratando de que lo pueda ver a través de la Escritura. Jesús, Jesús, Jesús no fue creado, fue engendrado. Le he llevado al proceso, le he llevado al proceso de que usted pueda ver con toda claridad en el momento en que una mujer humana queda preñada, Queda preñada de, queda preñada de la simiente de Dios. Repito, queda preñada de la simiente de Dios. Ahí comienza el feto, el feto a desarrollarse en el vientre de María. Y vamos a ver con toda claridad. Los nueve meses. Los nueve meses completito que María tuvo que esperar, repito, esos nueve meses, porque en esos nueve meses el sistema reproductivo de María realizó, creó, repito, creó lo que se llama el feto de Jesús. Esta noche, no se lo pierda, vamos a continuar con esta enseñanza. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Jesús, Jesús es 100% humano. Y escuche, y lo vamos a ver, y la parte divina de Jesús, repito, y la parte divina de Jesús vino por la intervención del Espíritu Santo. La parte divina de Jesús vino por el Espíritu Santo. Santo. No te pierdas esta noche. Vamos a continuar con esta enseñanza. Repito, vamos a continuar con esta enseñanza, donde el pueblo puede ver con toda claridad que Jesús, hombre, fue el que derrotó al pecado, derrotó al diablo, derrotó los demonios, derrotó el mal, derrotó la tentación, derrotó la carne y derrotó todo la muerte, todo como un ser humano. Así que esta noche, a las 8 de la noche, vamos a continuar con esta enseñanza. Jesús, hombre, es la gloria más grande que jamás Dios ha tenido, porque le devolvió a Dios lo que era de Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por la experiencia maravillosa de poder ver, conocer y entender cómo Jesús te devolvió toda tu gloria y toda tu honra. En tus manos deposito el cuerpo de Cristo. Por favor, te lo suplico que puedan ver, oír y entender que Jesús hombre, que Jesús hombre es quien le va a dar la gloria más grande que jamás Dios ha tenido por medio de haber dejado de haberle recuperado todo lo que Adán y Eva tiraron por la borda. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, permite que el pueblo pueda ver, pueda oír y pueda entender quién es Jesús, quién es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esta noche, a las 8 de la noche, continuaremos con esta enseñanza. Jesús, hombre, Jesús, hombre, le devolvió a Dios lo que era de Dios. Si tú crees conveniente una cartita, puedes dirigirla al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00 641. Repito, una cartita dirigida a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. Si Dios pone en tu corazón ayudarnos económicamente, te lo vamos a agradecer para poder cumplir con el compromiso económico que tenemos de todas las redes. Estamos saliendo por todos los medios de Internet y necesitamos tu ayuda y tu apoyo. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.